Hola, buen día, soy Dora Zamudio y hago parte del Club de Creadores de Carol. En el video de hoy vamos a hablar de la bisutería básica y dar una pequeña introducción para aquellas personas que quieren entrar al mundo de la bisutería. No olvides suscribirse al canal y darle click a la campanita para notificaciones de nuevos videos, bienvenidos, bueno las pinzas básicas para una clase de bisutería independientemente de la que sea, necesitamos el paño que es un paño de diseño que ahí es para colocar nuestros productos, entonces esto nos ayuda a que las piedras, a que las argollas no se nos vayan a rodar, no se nos muevan, nos queden fijas, las pinzas básicas que son el cortafrío, la pinza plana y la pinza redonda. Entonces en este momento les voy a dar una pequeña inducción de cómo se van a utilizar las pinzas. Este es nuestro cortafrío de la marca Stone. Esta pinza nos sirve para cortar alambre, para cortar cualquier tipo de cadena. Esta es nuestra pinza con punta redonda y con ella vamos a realizar las argollas que utilizamos en la bisutería básica. Entonces, esta argollita, esta pinza, perdón, nos sirve para trabajar cualquier tipo de alambre. Esta es nuestra pinza con punta plana. Esta pinza nos sirve para abrir o cerrar cadenitas o apretar cualquier eh, herraje que necesitemos apretar. Si tenemos argollas, aquí utilizamos las dos pinzas no importa que esta sea redonda y que esta sea la plana con las dos pinzas podemos abrir o cerrar nuestras argollas o las cadenas siempre necesitaremos estas dos pinzas para abrir o cerrar cadenas o argollas estas son nuestras tijeras dragón en acero inoxidable con ellas cortamos cordón cualquier tipo de cordón, delgado, grueso o inclusive nylon. Tenemos experiencia de algunas de las clientas que llegan a, a, a las tiendas eh, diciendo que quieren hacer algún diseño, pero lo primero que nos dicen es, no sabemos absolutamente nada. Para aquellas personas que llegan a una tienda de Carol y quieren aprender a hacer sus diseños, lo pueden hacer. Así no sepan absolutamente nada. Para eso estamos nosotras las talleristas, para enseñarles a hacer desde un principio de cómo coger una aguja, perdón que les diga así, una pinza a, a enseñarles lo que es en sí la bisutería en lo que vayamos a trabajar sea sutaz alambrismo tejidos bisutería básica siempre vamos a utilizar las pinzas y en ese momento les vamos a enseñar a cómo se manejan y para qué sirve cada una entonces con nosotras pueden empezar desde cero y se van a ir felices con su proyecto su accesorio totalmente elaborado entonces les voy a dar una demostración para las personas que van a nuestros talleres que así vayamos a hacer un tejido en mi yuki o en rondel vamos a necesitar nuestras pinzas porque si yo hice este tejido y lo voy a hacer para un arete entonces yo necesito mi pinza para colocar nuestro herraje yo abro la argollita enlazo nuestra argollita la meto al herraje y nos quedó nuestro arete hecho Entonces allí es donde necesitamos O lo que yo les digo que necesitamos Nuestras pinzas básicas Inclusive cuando hacemos cualquier cosa Que no tenga que ver con alambre Ni con cadenas, solo tejidos Entonces vamos a necesitar nuestras pinzas Para colocar nuestros cerrajes Bueno, recuerden que entrando a bisutería básica Allí nos vamos metiendo al mundo de la bisutería Y ahí empezamos a aprender Diferentes técnicas Alambrismo, miyú y Entonces las esperamos en las tiendas de Carol, que nosotras las talleristas estamos dispuestas a enseñarle lo que ustedes necesiten. Espero les haya gustado este video, me pueden seguir en las redes sociales en Instagram y Facebook como Sari eh, recuerden que en nuestras tiendas de Carol encuentras talleres de bisutería básica, entre otras, alambrismo, sutas, Miyuki. Las esperamos a todas. Hasta luego.